La toda la dulzura de esta tierra verde que yo quiero, quiero un salto verde. Militar tu nombre y a tu tengo la fuerza del viento y del norte y esa bravura Vale, de Vale, Pablo. Vale, ¿Quién Vale, Pablo. Vale, gobierne. quien ¿Gobierne se defienden? gobierne quien gobierne? Él se defiende, se defiende. Esta batalla brindos, a vamos a, a robar Esta batalla, a batalla a también, a brindos, también te están robando A ti que estás mirando También te están robando A ti que estás mirando También te están robando No nos mire UNEFE También estás es tu, es tu lucha. escucha. También estás es tu lucha. Convierte, que convierte. Las tensiones se defienden. Convierte, que es O a ganar esta batalla la vamos a ganar esta batalla la vamos a ganar esta batalla la vamos a ganar quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias a los compañeros de baracaldo por haber venido a ayudarnos aquí a asistir aquí un aplauso para ellos ha sido una alegría muy grande y Bilbao y Bermeo. Y Bilbao y Bermeo. Sí, sí, sí. Vamos última vuelta. Venga, la última. Claro, tenemos la última vuelta. Se se es que que las pensiones. se ¡Ataca! Las pensiones. Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Pensión de viudedad. 100% a cobrar. Pensión de viudedad. 100% a cobrar. Pensión de viudedad. 100% a cobrar. Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Si esto no se arregla, ¡ven los pensionistas! ¡Cuántos cojones! ¡Vale, Muy bien. También te están robando. No nos mire. ¡Unete! ¡No nos mire. ¡Unete! ¡Nos ¡Unete! ¡Joven! ¡Escucha! ¡También estáis tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También está tu lucha! ¡Joven! ¡Escucha! ¡También está lucha! Joven, escucha. También ¡Salvamos al planeta, sí! ¡Pero salvamos a nuestros mayores que se nos ponen solos por falta de ayuda! ¡Esto es un crimen social, Revilla! ¡Escucha! ¡También está en tu lucha, Revilla! ¡Revilla, escucha! ¡También está en tu lucha! ¡Revilla! ¡Escucha ¡También está en tu lucha! ¡Revilla, escucha! ¡También está en tu lucha! ¡Revilla, escucha! ¡También está en tu lucha! Revilla, Eres caro. Pedro Sánchez ahora duerme muy bien muy bien, muy bien duerme al lado de Libes, al lado de la banca duerme de puta madre pero te vamos a quitar el sueño los pensionistas no vas a dormir más no vas a dormir el día 10 te vas a enterar te vamos a pasar la factura a mí y al trifanchito. no nos vais a engañar no vais a manipular al pueblo más el día 10 tendréis vuestra factura el pueblo es soberano y el pueblo es inteligente por lo tanto os dará lo que os merecéis sois unos bandidos os habéis entregado a la banca y al IBES 35 habéis condenado al pueblo a la miseria y por lo tanto lo vais a pagar y gobierne Gobierne las, las, pensiones pensiones de de y gobierna, gobierna? las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. No nos dejan soñar, no nos han No les dejaremos dormir. No nos ¿eh? No, no dejaremos de dormir. De no nos dejan soñar. No de nos dejaremos dormir. Gobierna quien gobierne. Las no pensiones de se de defienden. Gobierna quien gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierna quien gobierne. Pensión Isaac. Pensión Pensión de viudedad! de la. 100 A cobrar. Pensión de viudedad! Viud de A cobrar. Pensión de viudedad! ¡100% A cobrar. Implicada con la casa. Sí, sí, sí. sí. sí. <risa> con nosotros ahora nos quedamos 7 millones, pero no